Otra de las características de los modelos híbridos es el modo re regeneración. Ese modo de regeneración es el que nos permite cargar la batería de alta tensión para acumular energía que des desperdiciaríamos de otra manera. En situaciones de bajada de pendientes prolongadas, simplemente con la acción de levantar el pedal sobre el acelerador, vemos cómo los motores actúan regenerando esa inercia de las ruedas y toda la energía sobrante la almacenaríamos en la batería de alta tensión.